porque cada uno de nosotros es como una candela y, y si el ser se mantiene realmente fuerte, vibrando positivo, como iluminando ¿verdad? uno puede cambiar el entorno y no influenciarse por la negatividad que existe. entonces eh, un diamante es un diamante, por más que esté en medio del barro y en medio de piedras Sigue siendo un diamante, ¿verdad? Entonces va a seguir brillando. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me considero luz, si yo me considero un diamante, y si me considero un alma única, especial, y tengo autoestima y autorrespeto donde sea que voy, yo no me voy a influenciar por la oscuridad. Entonces, para primero lograr superar y limpiar la negatividad, tengo que superar mi visión de quién soy yo. Porque cuando uno está deprimido y se siente mal, sin sentido de vivir, y que yo no soy un ser valioso, y que tengo muchos defectos, cualquier cosa... Que alguien vea al raro, eh, que alguien haga un movimiento, lo que sea, lo voy a interpretar como algo negativo y me va a afectar. Pero no es porque el entorno necesariamente no es muy negativo, es porque además yo estoy en un estado muy bajo, ¿verdad? Mental y emocionalmente mal. En cambio, cuando yo me siento bien con quien soy yo, no me comparo, me siento libre, me siento en paz ¿verdad? me siento satisfecha pues las situaciones externas suceden pero no las interpreto de forma personal entiendo ¿verdad? hay una hermana de Brahma Kumaris que es una excelente charlista, ella es de India y ha hecho charlas mucho a nivel internacional que se llama Shivani y hay una, una frase que me encantó de, de este tema que ella dice es que si alguien Dice algo bueno, algo muy positivo, lo dice desde su pureza. Pero si alguien dice algo muy negativo, muy crítico, muy feo, lo dice desde su dolor. Entonces, si yo me dejo influenciar, ya por cualquiera de las dos cosas, ¿verdad? Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo tomo, verdad? ¿Y cómo eso me afecta en mi ser? Entonces, yo puedo decir, porque pues hay muchas técnicas como externas para limpiar las malas vibras, pero nosotros igual quisimos hacer todo Feng Shui aquí <risa> pero si no hay un trabajo interno, metafísico, sutil igual me voy a afectar por más Feng shui que yo haga porque internamente no estoy haciendo ningún trabajo ¿verdad? y, y bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo cambiar mi vibración? Porque a veces tenemos buenas vibras y a veces no. Entonces, si ustedes observan, por ejemplo, en el día de hoy, eh, ¿cómo estuve yo hoy? ¿Cómo estuvo mi estado hoy? No me digan, ¿verdad? Pero también a veces uno se sonríe, claro, porque el estado no está muy bueno. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar el estado? Porque lo que pasa es que saben una cosa, aquí vemos que el ser consciente, la conciencia, el ser no es físico, es metafísico, es un alma con cuerpo, no cuerpo con alma. ¿Por qué eso es tan trascendente con eso? Porque resulta que si yo quiero superar la ansiedad, la depresión, el enojo, y me tomo pastillas para eso, eso va a medio equilibrar el cuerpo, pero no le va a llegar al ser. Por eso uno está un poco atontado, pero sigue sí, como llevando a cabo los mismos patrones internos. Entonces lo que vamos a ver hoy es cómo fortalecer mi relación con la parte que no es física, que es sutil. ¿Verdad? Y cómo limpiar desde ahí la negatividad. Porque la parte física, pues sí, uno se baña, se pone, ¿verdad? Ejercicio, pues se usa el fin poner, ¿verdad? Todas esas cosas, ¿verdad? Pero, pero internamente la parte espiritual ¿cómo hacemos. Entonces, Marcia hizo un excelente dibujo aquí ven un iceberg, ¿verdad? ¿todas de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Okay. resulta que hay un huracán número 5 o sea, esos que son ¿cuántos? los vientos van así ¿cuántos? más de 300 kilómetros por hora, ¿verdad? resulta que ese huracán va de aquí para acá una fuerza trae ese viento, ok y hay una corriente de agua que va de aquí para acá ¿verdad? para el otro lado ¿para donde se mueve la en esfera? entonces tres opciones, está bien el iceberg se mueve para la primera el iceberg se mueve con el huracán segunda el iceberg se mueve con la corriente de agua. Tercera, el iceberg se queda estático por las dos fuerzas contrarias. Vamos a ver. ¿Ya pensaron? Levante la mano. Todos tienen que levantar la mano en algo. <risa> Levante la mano. ¿Quién piensa que el iceberg no se mueve? Okay. Okay. ¿Quién piensa que el iceberg se mueve con el huracán? Okay. ¿Quién piensa que el iceberg se mueve con la corriente de agua? Pues sí. <risa> ¿Ganó el tercer grupo? <risa> ¿en serio? ¿por qué? ¿por qué? ¿de ese tercer grupo? Por qué? ¿por qué se mueve con la corriente de agua? porque la parte más masa o sea que casi, mira es el 70% de la masa del iceberg está ahí entonces aunque el huracán que está en la superficie sea súper fuerte no va a determinar su dirección ¿sí? ¿captaron la idea? sí, sí, totalmente ok, entonces aunque en nuestra vida hayan situaciones que son como huracanes y a veces son tan difíciles como un huracán número 5 o sea, a veces vienen así muy, muy intensas ¿verdad? y vienen juntas por eso a veces son como un huracán ¿qué es lo que determina la dirección donde yo me muevo? ¿qué es lo que está aquí, invisible? porque la parte adentro, por eso es que siempre, a veces no respondemos bien porque esta parte no se ve, es invisible, está debajo del mar entonces, ¿qué es lo que está en mi interior? que pese a que haya situaciones tan duras yo sigo por una dirección en mi vida aunque sea contraria a lo que está sucediendo qué es esa fuerza qué es las creencias qué más ¿Perdad? las bases que uno tiene ¿Ah? qué es ese poder personal cómo lo cómo lo detallaríamos Carácter, como la voluntad, principios, valores, convicciones, hábitos. Entonces, como creencias, ¿verdad? Como que eso no va a ser para siempre, todos los problemas pasan, ¿verdad? Perdón, la fe. ¿La fe? ¿Quién dijo? No, no la vi. Ah, ya. <risa> Ok. Entonces resulta que la parte que me puede permitir estar estable frente al huracán son toda esa parte interna que es metafísica, pero que es muy fuerte. La parte más fuerte del ser humano es esa. Es algo muy poderoso. Por eso hay un dicho muy lindo que dice, la fe mueve montañas. O sea, alguien con fe puede hacer cosas increíbles, ¿verdad? Entonces, eh, para lo bueno y lo malo, ¿verdad? <risa> Pero en este caso, ¿cómo fortalecemos eso para que yo no tenga miedo, ni ansiedad, ni enojo, ni mi angustia y yo pueda mantener mi estado libre de lo que sea que está pasando arriba, en la superficie? porque siempre van a venir cosas. Entonces, ahora, ahora estaba hablando con Claudia, que ella da clases en un colegio, y me decía, mira, es que eran los jóvenes de 15, 16 años, con tanta ansiedad, con tanta ansiedad, solo por si, por si no se sacaron un 80, si se sacaron 78, pero ansiedad, terrible, de que le tienen un miedo un espanto, o sea yo creo que yo me acuerdo un poquitillo, pero pero al grado que hay en la actualidad es muy serio porque vivimos con miedo por todo ¿por qué? ¿por qué nos importa tanto? A ellos porque les hacen creer que de eso van a sobrevivir. Y de nosotros. De eso van a vivir. Porque los jóvenes, pues, ¿verdad? Ellos tienen esas características, ¿verdad? Pero nosotros todos le estamos dando tanta fuerza a que... ¿a lo que es de este mundo? Pero ¿qué es de este mundo? Porque eso es un paquete de tamaño familiar, digamos, desegreguémoslo para que sea más manejable. Digamos, por ejemplo, por ejemplo, la aprobación ¿y por qué? ¿Por qué necesito tanto la aprobación de los demás? Porque me siento inseguro, desconfío de mi ser en qué? ¿Cómo hago para cambiar mi perspectiva del ser? Eh, es que quería entrar bien. Porque <risa> a veces suena no, la puerta y se Pase <risa> Pásese bien. Bueno, entonces, nosotros tenemos que fortalecer que el sentimiento de que yo valgo la pena. Si ustedes tuvieran que pagar. ¿verdad? Por, por sí mismos <risa> o sea por decir, ok, yo valgo la pena, ¿cuál es mi precio? no me digan ¿verdad? <risa> yo no los voy a comprar son muy caros <risa> ¿verdad? porque nosotros valemos mucho valemos mucho la pena aunque hay una voz interna que dice bueno, medio que sí, medio que no a veces ¿Sí? entonces esa negatividad interior de dónde viene tener buenas costumbres tener pensamientos positivos observar ¿Sí? para detener es algo muy interesante hay una frase que dice que identidad es cualquier conciencia o la conciencia que yo tengo de mí en cualquier momento. O sea, que la identidad no es algo estático. Es la conciencia que yo tengo de mí en este momento. Si yo les pregunto qué conciencia tienen de sí mismos, de quién son en este momento, no me digan, yo lo observo. Eso sí, cuál es mi identidad, por mucho tiempo hemos desarrollado la conciencia de ser un ser limitado, de ser un ser perecedero, ¿verdad? de ser un ser que, que tiene como capacidades limitadas, que somos con un cuerpo, que sí. se envejece, ¿verdad? Ahora está con los pensionados delante y me decían, es que una señora, una pareja lindísima, más de 70 años de casado si es que vea, es de pijo que uno es un alma con cuerpo, que uno no es el cuerpo. Porque yo internamente me siento también, pero este cuerpo ya no funciona. No, yo quiero hacer cosas y después el cuerpo no me deja a los 88 años, ¿verdad? Entonces, es cierto. No sé si los que ya tienen un poquillo más de años sienten así, ¿verdad? Como que, como que digamos, uno sigue siendo la misma persona, pero el cuerpo ya. <risa> Ok, entonces, nosotros podemos escoger la conciencia que tenemos para sí, escoger la identidad. O la conciencia es algo estático. Pero la conciencia genera mi actitud, genera mis pensamientos, genera mis emociones. Y entonces... ¿Por qué se habla de un despertar de la conciencia, de un despertar del tercer ojo? Porque nos hemos acostumbrado a estar inconscientes. Ninguna conciencia, ¿verdad? Y ahí, pues, actuamos por puro hábito. Y a veces ya se nos ha generado el hábito sutilmente de no estar bien. Entonces, uno dice, ¿pero cómo es una persona que y trabajo o cosa? Bueno, pero ¿cómo? ¿qué pienso en la mañana cuando me despierto?, ¿qué pienso después, durante el resto de la mañana?, ¿qué pienso durante el día?, y ahí me puedo dar cuenta que tal vez no soy tan feliz como yo creía que era Y está bien, porque el primer paso para cambiar es darse cuenta, pero no se da cuenta que ya tiene un hábito de pensar basura, y sentirse basura más sonado. Y a veces, ahí en este mismo grupo del taller, había varios hombres, ¿no? había un grupo de hombres que decía, pero es que en este mundo no se puede ser feliz. Okay. Eh, bien, digamos que la felicidad que uno tiene todo es temporal. Y entonces, ¿qué va a hacer uno? No se puede ser feliz. Yo les comentaba, bueno, yo leo entre líneas lo que usted me está diciendo, es que usted no está feliz. Y tú ya se resignó. Porque son muchos tiempos de hacer mucho esfuerzo, de intentarlo de muchas maneras, de hacer todo lo que usted conoce para estar bien y no le funciona. Entonces pues de ahí ya no hay otra forma de hacerlo. Y estamos en nuestro mundo. Pero resulta que sí hay posibilidades de algo diferente pero es tomando en cuenta un área que es un área, ¿no? tal vez entre comillas nueva que es el área espiritual, que yo tengo que sanar el alma, no solo mi equilibrio químico. Entonces para semana tengo que reconectar con una nueva conciencia que yo, yo soy trascendente, eterno. ¿verdad? no tengo tiempo. Tengo muy poco tiempo. Entonces, todo el, todo el sentimiento es que hay poco. Poco tiempo. Poco trabajo. poca energía. O sea, uno solo se fija en eso, ¿verdad? Entonces, no, no hay... Pero no hay porque yo pienso que tampoco hay, ¿verdad? Lo único que entonces, a partir de ahora, si yo cambio la conciencia que soy un ser ilimitado, un ser trascendente, que soy un alma, el alma está más allá de lo limitado. El alma es un ser eterno. El, el alma va a seguir viva, eso es lo que soy yo, aún después de que este cuerpo sea enterrado. El alma siempre está viva, la muerte no existe nadie se mueve las almas trascienden todos no existe el cuerpo sí porque el cuerpo pues es un es polvo y volver al polvo verdad pero el alma trasciende por eso hasta físicamente cuando fue ayer el día que era la resurrección verdad yo estaba en Guatemala haciendo un retiro los días anteriores oscuro, oscuro, oscuro. Y el domingo todo luz. ¿Verdad? Había solito. Entonces, digo, es como que, como que hay la energía de todo el mundo colectiva de que la vida continúa. ¿Verdad? Que, y eso genera mucho, mucha alegría. Y así, aunque sea en esta misma vida, ¿no? en este mismo cuerpo, hay veces que no han tenido que volver a nacer. Y a veces muchas veces. Y eso está bien, ¿verdad? Entonces, por eso genera luz, ¿ya? Y por eso, eso es lo que se recuerda más, en este lado del cristianismo, en, este, en estos países, ¿verdad? Porque es volverse a levantar. Entonces todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Y eso nos va a hacer seres de luz. Y ahorita que estábamos meditando, antes, toda la, pues una visión, no puedo decir, pero como una imagen, eh, pusieron muchas como imágenes de nubes, porque eran nubes especiales, ¿verdad? Y los ángeles, imagínense ustedes que son como unas nubes muy sutiles. Imagínense así, si tan, tan livianos, tan blanquitos, como nubecitas, ¿verdad? Imagínense esos seres tan suaves, tan livianos, viendo todos los lugares donde la gente sufre y que la gente sienta como esa nubecita de paz que va en forma de alas, que va pasando por los lugares, yo voy a hacer el servicio energético de traer sanación. ¿verdad? Y ahora imagínense un montón de esas nubecitas iluminadas, reunidas en los lugares donde hay mucha gente que va, dando ese, esos sentimientos de, de salud sutil. ¿Sí? Entonces, eso, para hacer eso, yo tengo que sentir que soy esa nubecita, el angelito, el ser de luz, de energía. Y la energía o el pensamiento viaja más rápido que un cohete. Y han hecho experimentos de eso. De cómo alguien que está en China, ¿verdad? Pensó en alguien que está en Costa Rica, ¿verdad? Y de una vez se llamaron o escribió un mensaje. ¿Cómo es eso? ¿Y está en China? Ya eso está probado, ¿verdad? porque la conexión entre nosotros es metafísica, y en la dimensión metafísica no hay distancia, Es como una conexión muy, muy importante. Entonces ese es el primer aspecto. Hasta aquí todo claro. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Está bien. Entonces, pues si quieren, los que pueden pueden ver la candela o poner su, su mirada un poquito. Voy a observar a este ser que soy con un ojo nuevo, una nueva conciencia de quién soy. Voy a visualizar hoy. Soy un regalo de Dios a la tierra. Sí. Soy un regalo. Por eso estoy en el lugar correcto, en las personas correctas, porque ahí donde estoy es donde te para el lugar donde estoy si sí. soy especial único y cada vez que caiga ya ven esa sensación Siento que he muerto, siempre hay oportunidad de morir a vivir la fuerza para eso. Ahora, espiritualmente también, en todas las tradiciones espirituales, hacen algunas cosas para cuando hay mucha negatividad. Las hacen físicas, pero tienen un significado espiritual. Una de las cosas que se hacen es el ayuno. El ayuno para nosotros es importante, pero nosotros hacemos un ayuno de dos cosas. Uno, nosotros nos volvemos vegetarianos. Que para la meditación, para liberarse de vibraciones de cadaveritos, es muy bueno. Yo sé que cuando hablamos de comida, pues es tocar las fibras profundas del ser humano, ¿verdad? Y algunos casi lloran, pero vieras que es posible. Y uno sigue fuerte. Y la dieta, las personas espirituales pues a veces hacen dietas donde comen menos. Nosotros hacemos dieta de vegetarianismo permanentemente porque efectivamente ayuda a limpiar y desintoxicar la negatividad del ser porque el animal que es asesinado nunca está muy feliz, está muy muerto ¿verdad? y esa vibración y ese miedo y ese dolor que siento pues, su sistema nervioso pues, lo produce, queda en los músculos y en todo su cuerpo y pues uno se lo come entonces eso afecta eso por un lado. Y por otro lado, los pensamientos y las situaciones también a veces uno dice que no las puede ingerir. Y a veces las colitis, las gastritis, no es por lo que usted come físicamente. Es porque usted no puede digerir lo que usted está pensando. Entonces hay que ayunar mentalmente. Por eso es que por ejemplo, en el caso de, de Jesús, ¿verdad? ya que se recuerda a él, se tuvo que ir ¿verdad? se tuvo que ir por un tiempo retirado, igual Siddhartha ¿verdad? Se tuvo que irse un tiempo porque mentalmente necesitaba limpieza ahora lo ideal es poder hacer ese, ese espacio de soledad en el espacio donde uno vive pero a veces sí hay que Digamos, alejarse sin irse, <risa> pero darse un tiempo de soledad, más cuando ha habido demasiadas cosas muy negativas. No necesita como ayunar. Ayunar de la mente, darme mi tiempo, mi espacio, ¿verdad? Pero que sea interior, porque puede ser que yo físicamente pues no pueda, o pueda, pero mentalmente sigo pensando lo mismo. Tengo que darme mi espacio de aire. Y otra cosa que hacen en las tradiciones es crear fuegos, fuegos que purifican. ¿Ustedes han visto eso? Los indígenas de aquí crean fuegos, en India se le llama yagyas. Son pequeñitos fuegos así que ellos mantienen. Eh, Encendidos durante semana, una semana entera, sin apagarlo nunca. Y en ese fuego tienen todos que contribuir a echar cosas para que quemen el fuego, ¿verdad? Entonces, usualmente son cosas viejas. Se quema lo viejo porque así se aprovecha y además, lo no que pasa que contamina, ¿verdad? Cuando todo el mundo está creando un fuego, pero espiritualmente tiene un significado, la meditación cuando es, tiene un nivel de concentración grande, es como cuando usted pone una lupa, no sé si se lo hicieron de pequeñitos, jugaron de poner una lupa, ahí estaba el sol, estaba la lupa y ahí una, una hoja, lo hicieron, y qué pasaba después de un rato, lo regañaron, bueno. no, pero después de un rato ¿verdad? Es, se quie, empieza a ver fuego eh, así de la misma manera es la meditación que es como un fuego ¿verdad? de hecho se le llama en hindi así, meditación volcánica porque no es cualquier meditación la que me ayuda a limpiar la negatividad, no es solo relajarme requiero como la concentración de la lupa de toda la energía divina en punto ¿Vera? por eso ustedes van a ver que tenemos puntos por todos lados y los mandalas siempre tienen un punto céntrico ¿verdad? es el punto, el enfocarme en la luz totalmente totalmente, totalmente lo que va a hacer que se queme mucha basura que yo tengo en mi ser sin pensarlo totalmente durante ocho horas. Pero, no, pero por lo menos bastante tiempo, lo más que puedan concentrado. Pero en eso uno no se puede como, como engañar a sí mismo, ¿verdad? Yo también estoy pensando en cualquier cosa. No, cuando uno logra concentrarse uno lo sabe. Ahora, es muy fácil concentrarse que se lo pruebe. Vamos a hacer un ejercicio de gimnasia cerebral. ¿Está bien? Vean. Quisiera que se imaginen una caja. Caja. Abran la caja y ahora van a meter un limón en esa caja. Ahora cierren la caja y pongan la caja con el limón en una mesa. Todo lo hicieron. ¿Quién no pudo ver la caja? ¿Ustedes ¿No pudieron ver la caja? ¿Usted no ha visto la caja todavía? ¿Y el limón? <risa> <risa> ¿No sabes de qué? ¿Y de la caja de qué, de qué material era? De cartón, de de cartón. cartón, había algún material diferente. ¿De qué caja? No, no, si sí, no, no, no, no, no. sí era madera, ¿cierto? Sí sí ¿La pinto no la pinto? No, no, no, no, no. Pero todos podemos visualizar algo. ¿Verdad? Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. Está bien, esto es todavía más ¿Sí? Quiero que pongan su mano, su, su brazo izquierdo así. Y van a hacer círculos hacia adelante. Fácil, ¿verdad? Ok. La mano derecha ahora. Círculos hacia atrás. Ok. Ahora los dos juntos. Izquierda para adelante, derecha para atrás. Okay. ¿Qué? Pasó? No. Izquierda para adelante, derecha para atrás. <risa> izquierda para adelante derecha para atrás ok y ahora mismo tiempo <risa> ¿Sí <veo>? no es no <risa> vean el próximo lunes después de practicar toda la semana vamos a ver <risa> Ok, pero esos son ejercicios ah, cerebrales. Lo mismo nos pasa con la mente. Ok, entonces no se preocupen si desde ahora no se pueden concentrar. Pero si yo les digo a ustedes, piensen en el lugar en su casa donde se sienten más tranquilos, su lugar favorito de la casa, el lugar que más les gusta. Y siéntense ahí un ratito mentalmente o, si no, otro ejercicio es: váyanse a un lugar que ustedes sienten mucha paz, donde nadie les perturba. Puede ser un lugar que ustedes conocen, un lugar imaginado, pero un lugar que ustedes se sienten tan, tan libres, porque nadie, nadie, nadie les interrumpe. Ahí están absolutamente libres. Y ahora no, siéntense ahí en total tranquilidad. Nada les preocupa y ahí sienten a Dios, como este ser de luz totalmente pacífico que me no puede en paz. Hay nada me perturba, estoy totalmente muerto en paz. ¿De qué pasa? Entonces, yo tengo que hacer este ejercicio haciéndome un diálogo. Yo me tengo que decir, para que yo lo haga. Ahora, en eso hay tres tipos de formas de aprendizaje. Por eso depende de esto, si lo hago bien o mal. ¿Saben cuáles son los tres? Auditivo, visual y kinestésico. Entonces resulta que si usted es una persona auditiva, usted necesita poco silencio. Porque si no, usted se va a extraer. Necesita música, para eso la ideal son las ondas, la música de las ondas delta, delta waves. ¿Han escuchado esa sí. música? Uh -huh. Bueno, esa es la ideal para la concentración absoluta. Que esas ondas delta es cuando el cerebro está así. Entonces, si usted es auditivo, porque el que es visual, tiene mucho ruido o palabras, mucha música, se distrae. El que es visual, necesita silencio y necesita visualizar ese lugar tranquilo. ¿verdad? Y el que es kinestésico probablemente lo va a hacer mucho mejor cuando va caminando en una meditación profunda, <risa> pero va caminando, porque se sienta, se duerme. Pero vieran que cuando va caminando ahí, súper elevado. Cada uno de nosotros es diferente. Entonces, cada uno de nosotros tiene que encontrar qué es lo que se le facilita y así tener mucha mayor concentración. Ahora, hay un rol del Ser Supremo que solo el Ser Supremo tiene. O Dios, el Ser de Luz. Y a mí me encanta la visión que ponen de este rol, que es purificador. Porque en nuestra escuela pues, hay un dicho que es que él cambia el infierno en paraíso. O sea, como que el alma suprema tiene el poder de levantar a todos los diablitos que vemos por aquí, ¿verdad? Y cambiarnos, porque es la única alma que tiene una energía extremadamente pura eternamente. Entonces, esa fuerza espiritual es como un sol energéticamente limpia el ser de toda la negatividad, por eso si uno puede utilizar este poder de concentración en esta luz, en este ser puro totalmente concentrada en el ser supremo eso va a purificar la energía ¿Sí? ahora si yo lo puedo hacer durante el día sería excelente uno se va acumulando, basura. Entonces hacer paraditas donde yo limpio que cambie está La alma purifica esta situación. Y si usted tiene conflicto con alguien, no sabe cómo hablar, quiere salir espantada, ¿verdad? O lo que sea. En ese paradigma, concentrada solo la energía pura de, del alma suprema, visualizar a esa alma con la alumbra y visualizar cuál es la cualidad que yo necesitaría para tener una buena relación armoniosa con alguien con tal efecto. De piensen. ¿En cuál es el defecto que, que si una persona no tiene, a usted se le dificulta mucho la relación con esa persona? Puede ser uno o varios defectos, pero piensen un directo. ¿Cuál es el defecto de alguien que es el que más me saca? Ahora, ahora, piensen en cuáles serían las cualidades necesarias para relacionarse con esos defectos de forma armoniosa. Repito. ¿Cuáles serían las cualidades necesarias? No, yo estoy diciendo en mí. Las cualidades que alguien necesita <ríe> para relacionarse con alguien con esos defectos de forma armoniosa. Te no idea. Ganan eso todo. <risa> Tolerancia, paciencia, <risa> mal. humildad, humildad, aceptación, respeto, respeto, amor, compasión, desapego, confianza. Ahora, ¿cómo desarrolló esas palabras? entonces por eso es que la gente dice Dios, dame paciencia pero es cierto porque quien me la puede dar es Dios pero lo que pasa es que cuando uno dice dame paciencia no la está tomando solo la está pidiendo, no se quedan dame ¿verdad? se está quedando entonces en esa concentración lo que vamos a hacer es, ok, yo sé que para esa situación con tal alma que me saca necesito tolerancia, humildad, paciencia. Voy a enfocar a recibir eso. Y me voy a visualizar yo actuando tolerante, paciente y humilde, por ejemplo. Muy enfocado y efectivamente trancamos. De hecho, prueben Y me cuentan la próxima semana. Pero sí tiene que ser con absoluta concentración si no nos sirve. Por eso busquen un lugar donde puedan estar ustedes sin que nadie nos moleste. ¿Está bien? Entonces esos son los dos aspectos que vimos hoy. En resumen, veces bueno, están dos, pero ¿qué fue lo que vimos hoy para liberarse de la negatividad? lo que acabamos de ver ahora es el ayuno y el jueguito y el jueguito que se logra a través de la concentración y antes de eso ¿qué ¿lo de la luz? ¿ah? el alma la conciencia ¿de quién soy yo? ¿Sí? entonces igualmente pues este tipo de charlas quedan en nuestro Youtube en el canal o si de repente algo se les fue y también pues en nuestra web en vozdelpaz.net hay algunos aspectos, hay artículos tenemos un libro que se llama Meditar para Ser Feliz que habla específicamente de estos temas de de la negatividad como transformarla meditando, ¿verdad?